Es más fácil matar el sentimiento sin el miedo a quedarte solo. Es más sencillo reír sin parar para no escuchar el ruido de fondo. Es más fácil dejarse engañar que intentar luchar por sentir de nuevo. Es más sencillo sentirse a salvo tras un muro falso hecho de miedo. Miedo. Aún hay un poco de miedo. Miedo a ser tú. Y que sé tú. No te guste. Duende el espejo, culpable de nada, alma atormentada, deja de esconderte. Tú poses la fuerza para una nueva alianza entre tu cuerpo y tu alma, y aún te lo mereces. Puede que estés totalmente acertado y no hayas superado tu viejo dolor, pero si hoy no intentas reiniciar, Amar y que te ame, para que sale el sol, miedo aún hay un poco de miedo, miedo a ser tú y que sé tú no te guste. te gusta